Me voy a despedir con una última canción, Corazón Licántropo. Mi nombre es Paula Mafía estamos festejando los 30 años de la radio La Tribu. Lo linda que va a estar cuando cumpla 40. Mi corazón licántropo se empaña de luna llena. Va derecho a la trampa, lo tengo. Y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien. No entiende lo ingenuo, no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. y sueño que me monto a mi caballo para... Era ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. No sé qué te sorprende los monstruos. No será solo un botín de primavera. Ahí vamos a brindar por los nudos desatados. Y mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más río. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo Buscará con quien conspirar. Feliz cumple la tribu. Gracias, Infernet. ¡Mua!